Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Y bueno, gente, nos dirigimos ya a celebrar el día de leer a Tolkien. Esperamos verlos allá, no falten. Asistan a su reunión particular. So it begins. Eh, Celebrando el Talking Ring de ahí por adelantado, nos hemos re reunido para ver la película del Señor de los Anillos de... algo. El... Baxi. El... El... El... El... El... Bachi, el Bachi eh, y pues con cervecita saluda al maestro. Salud, salud maestro. La acorrido auti en Kaiwen, capítulo uno, netandita festo. <tose> Entrua entero vivis hobito, neacha, malpura, malseca, troplena, che, pepstunco, caislima odor, nexeca, deserta, sablatru, sensidloco, au manjayo. Elf But then the dark lord learned the craft of ringmaking and made the master me, The one ring to rule the whole. Oitus ille, caput primum, convivum. Inopinatum. Inforamine terrae habitabat hobitus. Necquodero sordidum madidunque foramen, nec extremis lubricorum adque odore caenoso impletum. Necetiam foramen aridum inane arenosum inquonihil erat accidentum aut edendum aptum. Imo foramen hobitum Ergo comodum. Ay. To the land of Mordor, and follow me no more. Come back, come back. To Mordor we will take you. Kapitel 1 Eine unvorhergesehene Gesellschaft. In einer Höhle in der Erde da lebt ein nicht in einem schmutzigen blasen Loch, in das die Enden von hinken Bergen drümen, heraufbauen möchten und das nachts lang unmordern ruht. Auch nicht etwa in eine trockne Kieskühle. Hieß so kalbar, dass man sich nicht einmal niedersetzen oder gemütlich frühstücken könnte. Es war eine Hobbit-Holle und das bedeutet Behaglichkeit. Nada En un agujero en el suelo vivía un joví. No un agujero húmedo, sucio repugnante, con restos de, de suenos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o comer. Era un agujero joven, y eso significa era.